Hola amigos, amigos, amigues, hola a todos. Bueno, estamos en la segunda versión de nuestros diálogos permanentes, Humanidades, Universidad y Contemporaneidad, y esta vez tenemos una gran invitada, ¿cierto?, para la sesión de hoy, ¿no? después de la primera sesión con, que estuvimos con eh, el, el profesor Gerardo Muñoz. ¿sí? Esta vez nos toca estar con la doctora Gladys Zul. Ella es doctora en Sociología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Magíster en Estudios Sociales y Políticos Latinoamericanos por la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Es ganadora, cierto, en el año 2017 de la beca Berta Cáceres. Es autora de varias publicaciones, publicaciones muy interesantes que yo sigo muy de cerca. Eh, sobre todo referida a la política comunal, ¿no? Autoridades indígenas, mujeres indígenas, ¿cierto? Y eh, tiene eh, varias contribuciones, entre las cuales el capítulo Sistemas de gobierno comunal indígena, la organización de la reproducción de la vida, ¿no? Que está en el libro Epistemologías del Sur y que está coordinado por María Paula meneza y Karina Andrea Vida Seca, de Claxo, ¿no? Que es del 2018, Actualmente es profesora de las Universidades de Costa Rica, México y en Estados Unidos. Así que queremos darle la tremenda bienvenida a Gladys Zul y decirle ante todas las cosas ¿cierto? que estamos muy contentos de tenerte en esta conversación en torno a humanidades, universidad y contemporaneidad, ¿no? que ha sido la temática que hemos elegido desde la Dirección de Investigación ¿cierto? para problematizar nuestro presente. Hola Gladys, ¿qué tal? Hola Rodrigo, eh, muchas gracias por esta invitación y pues, eh, pues muy agradecida por conversar con ustedes. Y es una temática, vamos, el cruce de estas tres temáticas pues eh, resulta relevante en, en este momento para pues, producir sentidos disidentes o sentidos comunes que, que, que puedan este, alumbrarnos. Eh, ¿Qué sigue? Que Es una gran pregunta. ¿Qué sigue en este momento de de pandemia y de revuelta política en todo el continente. Así es, bueno, uno de los puntos interesantes yo creo es eh, introducirte inmediatamente a una de las temáticas que me parece que podríamos comenzar a conversar, que es eh, la relación universidad-colonialismo. Y de alguna manera se deja sentir, ¿cierto?, ya en los trabajos de Eduard Said, ¿cierto?, en torno a la cuestión del orientalismo, pero quería básicamente referirme a, una, a un fragmento de uno de tus trabajos, ¿cierto?, que se llama Sistemas de Gobierno Comunal Indígena, y hacia el final de, de ese libro, que es un libro muy interesante, ¿cierto? Muy clave, me parece, también para entender esta tríada de humanidades, universidad este, y contemporaneidad. Dice lo siguiente, ¿no? Y quizás a partir de este fragmento podemos abrir una, una conversación, ¿no? Lo que te, te interesaría a ti remarcar, ¿no? Lo comunal indígena para el espacio chumé-quena funcionaría como un complejo sistema político de gestión y de gobierno territorial que se encuentra permanentemente agredido y amenazado por el Estado y el capital, que buscan expropiar sus capacidades de mando y soberanía sobre la tierra comunal de diferentes maneras, y allí, ojo, desde la realización de proyectos académicos o técnicos de apoyo y cooperación para mejorar la vida comunal, entre comillas, hasta los intentos directos de los gobiernos municipales y del Estado para invadir y decidir sobre las tierras comunales. Por ejemplo, aquí colocas un ejemplo interesante, como ocurre ahora en el año 2015, cuando la municipalidad de Totoní y Capán proyecta construir una sede de la Universidad de San Carlos en las propias tierras comunales. Ahí ¿no? quería comenzar con ese fragmento de tu libro, ¿cierto? Y ver... ¿Qué reflexión te suscita, bueno, eso es refer referido al 2015, pero aparentemente la situación no ha cambiado del todo, ¿no? Eh, sí, creo que eh, esta confrontación entre pueblos indígenas, comunidades indígenas y universidad, pues es ambivalente, tiene varios niveles. Eh, en primera, porque las universidades públicas... Eh, ...representan una extensión de, del Estado. Eh, este tema me parece a mí muy complejo porque en tanto y en cuanto... ...en lo que se refiere a comunidades indígenas, existen sistemas políticos de gobierno... ...y por lo tanto también sistemas políticos de conservación, de cuido y de defensa... ...de tierras comunales, eh, la, la expansión del Estado aún en, en con, con proyectos estatales, universitarios o técnicos, eh, representa una confrontación. Eh, las comunidades eh, sí exige, eh, exigen digamos, el derecho a la, al acceso a la universidad, a la universidad pública, eh, pero eh, las condiciones en cómo se van a dar eh, no necesariamente van a pasar por las mejores condiciones en relación con el Estado. Lo que aquí sucedía, en este caso en particular, porque yo me refiero a la tierra comunal y sobre todo el bosque comunal como forma de tierra comunal. Eh, desde hace varios años existen una serie de proyectos e iniciativas que buscan tecnificar los bosques, que buscan intervenir los sistemas eh, comunales de cómo se han conservado los bosques y que son compatibles con la producción de las fuentes de agua. Eh, Toda la, la, la política de la economía verde se ha ido moviendo para eh, producir bosques eh, o, o intervenir los bosques para que pro, se, pro, se conviertan en, producto, en productores de ciertas sustancias, de ciertas especies. Entonces, una, una de las enfiladas que hay, contra los sistemas de conocimientos indígenas de la conservación del bosque, de la conservación de las tierras, tiene que ver con la instalación de nuevas disciplinas en términos agrario-forestales. Entonces... Eh, Creo que ahí se encuentra una confrontación entre el sistema de conocimiento comunitario que por siglos han conservado estos bosques y se han logrado actualizar al paso del tiempo, versus las miradas técnicas eh, universitarias que imponen, que buscan este, disuadir, que eh, en tanto imponen y buscan disuadir bajo la mirada técnica y la mirada experta, expropiar de el mando concreto sobre esos bosques. Entonces, ahí pues, se juega una, una confrontación. Ese era un caso del 2015 sobre las tierras comunales que eh, querían ser intervenidas, ese proyecto está en suspenso, eh, querían ser intervenidos para crear una sede forestal de la Universidad de San Carlos. Hoy día el, el tema ambiental eh, está eh, a, a la orden del día, digamos, eh, en tanto hay una serie de investigaciones sobre el conocimiento biológico, sobre este, las, la diversidad de la naturaleza, el, el uso de las plantas, el uso de las semillas, está a la orden del día en, en nuestros países y las universidades son bastiones de investigación eh, que muchas veces esas investigaciones luego se van a convertir en catálogos eh, para empresas eh, médicas eh, que trabajan con, con hierbas y que trabajan con semillas y que, bueno, del trasfondo lo que hay es eh, una iniciativa, una serie de iniciativas legales que buscan hacer que el Estado, eh, los Estados bajo sus dependencias, se conviertan en eh, las instancias que tutelen el uso y la propiedad de semillas, de granos, de, de especies de bosques y de árboles. Entonces hay varios frentes desde los cuales se juega esta confrontación entre los sistemas de estructura comunal indígena eh, que se disputa eh, con eh, las miradas técnicas eh, y expertas. Claro, muy interesante eso porque de alguna manera te introduce la idea de que la universidad cierto es un bastión colonial, ¿no? es un bastión neocolonial ¿no? del, del, del desplazamiento. De, de cierto despojo contemporáneo, pero por otro lado también, la universidad también puede convertirse en un lugar de resistencia frente a ese, a ese despojo, no sé cómo lo verías tú, pensando también que la universidad pública tiene un lugar eh, muy prominente, digamos, en las luchas por la república en América Latina, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo, cómo verías un poco esa, esa relación a propósito de que tú misma señalaste, ¿cierto? La, la relación ambivalente ¿no? que hay en la universidad por un lado por el tecnocratismo, ¿no? que introduce en un cierto, una cierta apropiación, una cierta, un cierto gnomos de la tierra, como diría Kali Schmidt, ¿cierto? Por, digamos, en la vanguardia digamos, de la universidad, pero por otro lado también, de alguna manera la universidad eh, abre otros contornos, entonces me gustaría ver qué, qué pensarías tú un poco, un poco a propósito de esa, de esa tensión, ¿no? porque no, es, no, es, no, no sería solamente una tensión, entre universidad y, y poder comunal, creo que también el, ese poder comunal uno podría pensar que es, es, está dentro de la misma universidad, hasta cierto punto, ¿no? Uh, y al eh, revés eh, también, ¿no? Creo ya. que es eh, efectivamente ambivalente, esa es la segunda parte del argumento, eh, Creo que también la historia de las comunidades indígenas o de los estudiantes indígenas en la universidad, eh, para el caso centroamericano, este, porque. Y me imagino que, que también se expande. Yo he estudiado pues, en México y en Chile, eh, y bueno, uno puede notar la cantidad y los índices de asistencia de, de investigadoras, de investigadores, de estudiantes indígenas en las universidades. Hace poco, en una. En una publicación que hacía una compañera preguntaba, a ver una encuesta, ¿cuántos de ustedes tuvieron profesores universitarios indígenas dándoles clase? Eh, casi todos los que respondimos eh, dijimos que no. Entonces creo que ese es un problema que está a la vista. Sin embargo también es cierto, la universidad pública tiene una responsabilidad, eh, una responsabilidad de la producción de la opinión eh, y que creo que en algunas oportunidades esto se ha desarrollado, este, creo que eh, son lugares desde los cuales también se están disputando, sobre todo eh, estudiantes que provienen de, de comunidades, los pocos que pueden ingresar eh, sin esencializar también, varios de ellos disputan el sentido de la historia en las escuelas de historia, yo me he encontrado con estudiantes eh, que están en, en formación y están disputando el sentido de la historia, digamos, están disputando la interpretación marxista que hubo sobre la interpretación de los pueblos indígenas, la interpretación liberal, eh, la interpretación multicultural, eh, entonces eh, ahí hay un, una masa de fuerza de estudiantes jóvenes, eh, digamos, mucho más jóvenes que nosotros, de la generación de los 20 y de de los 25, que está apareciendo, que está produciendo documentos, que se inserta en el mundo de las publicaciones independientes eh, y también en las revistas virtuales y están eh, disputando estas, eh, estos sentidos de historia. Están también una serie de jóvenes, de jóvenes, eh, abogadas y eh, abogados que también están trabajando y confrontando la idea de este, las tierras comunales y de la tierra únicamente como propiedad privada, recurriendo justamente a los estudios históricos. Entonces, creo que ahí hay una gran cantidad de, eh, de fuerza política que viene efectivamente del de conocimiento disciplinado y experto que se puede llegar a adquirir en la universidad que eh, se contextualiza en los momentos de vida colectiva, en los momentos de vida cotidiana, que creo que ahí hay un ensamble muy interesante, un ensamble problemático, un ensamble que, que nunca este, termina de, aco de acoplarse y que permanentemente está moldeándose. Ahí el concepto cheje de Silvia Rivera Cusicanqui eh, que dice, bueno, como fuerzas que se encuentran problemáticamente, que no se reconcilian y que... Este, Van este, moldeando y dándole forma al mundo. Entonces me parece que la, la presencia pública y los efectos de formación que tiene la universidad para con estudiantes indígenas podría ser comprendida bajo esta metáfora cheje. Eh, creo también que eh, gran parte de lo, la producción del currículum eh, universitario eh, que se ha dedicado, digamos, a, por lo menos en las humanidades, en la ciencia política, en la sociología, en la filosofía, eh, son currículums que están orientados a la producción de un universalismo para nuestras sociedades. Entonces hay un universalismo este, centrado en la discusión de la, demo, de la democracia liberal, del republicanismo, etc. Eh, y de, digamos, del paradigma de la política como la consolidación del estado del derecho, el respeto a los derechos individuales. Eh, gran parte de nuestra formación, de, la, de mi misma formación en las carreras de inicio, estaban orientados o están orientados hacia, esa, hacia esas tendencias. Eh, entonces creo que ahí se juega también una, una atención que, bueno, está anticipada ya con la respuesta anterior, ¿no? La capacidad de interpelación y de disputa que están teniendo estos estudiantes, que están empujados por procesos eh, subjetivos políticos que, que, los, que los, digamos, los ponen a, a discutir con estas tendencias universalistas, eh, incluso las tendencias universalistas que hay sobre lo indígena, sobre lo comunitario indígena, quienes hoy día lo están confrontando y están mostrando los diversos matices confrontativos y los niveles de antagonismo que hay entre cada una de las universidades, ya sean públicas o privadas, eh, están saliendo de estos estudiantes que pues provienen de diversas eh, geografías. Y ahí yo quisiera intervenir, digamos, una, ter una tercera parte. Eh, que, de esta pregunta y de este, esta ambivalencia, que ha llevado a varias comunidades indígenas a la creación de sus propias universidades, dado el nivel de centralismo que hay en las universidades públicas, que están en las capitales o en las ciudades principales, eh, y que en, en el caso centroamericano, pero también en el caso mexicano, gran parte de la población eh, eh, sigue siendo rural, sigue siendo este, no, no urbana. Entonces, eh, creo que eh, estos ejemplos y estos ejercicios eh, ya que tienen trayectorias de 10 o de 15 años de la creación de universidades indígenas o de universidades comunitarias, que son ejercicios muy interesantes, yo he participado como profesora en por lo menos dos de ellas, eh, donde eh, pues establecen un currículum eh, que tiene mitad de camino, digamos, mitad de camino en la recuperación de los sistemas de formación que aquellos académicos indígenas o no indígenas que estuvieron en el sistema formal universitario y este, la combinación con eh, las escuelas eh, de tradición, de pensamiento y de historia oral que eh, pues abundan en varios de estos territorios en Centroamérica. Entonces la combinación de ambas cosas eh, producen eh, investigaciones bastante novedosas, bastante importantes. Eh, yo he, a mí me ha tocado eh, revisar algún par de, de investigaciones en la Universidad de Chile, por ejemplo. La Universidad de Chile es la que se reconstruye en un proyecto donde ocurre genocidio en los años 80, que son las comunidades que llegan a juzgar a, a Ríos Montt eh, y, bueno, y varios procesos más. Ellos han iniciado un proceso de formación de, de jóvenes, que son jóvenes que están eh, con, en dos lugares, digamos, están en la Universidad de Chile y también están en la universidad este, formal, digamos, en la universidad reconocida. Ahí hay una tensión porque la, el sistema eh, de, del Ministerio de Educación eh, aún no reconoce estas universidades como, como universidades porque pues, tendría que cumplir ciertos requerimientos academicistas, con eh, ciertas eh, lógicas administrativas que, pues, que eh, no hay eh, todavía o están en procesos de construcción, o la pregunta también para varios de estos eh, profesores y estudiantes es si buscan reproducir o no el mismo cuerpo este, de la universidad republicana y de la universidad pública. Eh, este proceso de, de universidades... Lo que nos muestra es la importancia de la recuperación o de la actualización de la historia oral, sobre todo de qué sucedió en la guerra, cómo se sobrevive en la guerra, eh, qué pasó con los sistemas médicos en la guerra, qué pasó con eh, el sistema de cultivo en un proceso de guerra, cómo se recupera la tierra después de que hubieron explosiones, de que hubieron sustancias, qué sucede con eso. Eh, y al mismo tiempo, saber que la instancia universitaria es un lugar este, que autoriza, digamos, que es un lugar específico, que autoriza eh, y que mm, da la posibilidad para el, para el lugar del pensamiento, para el lugar de la investigación. Entonces, eh, me parece interesante también presentar este, este otro argumento, y, y que lo cual muestra que si efectivamente hay una confrontación entre comunidad y universidad, Dado la constitución histórica racista, también hay una manera de apropiación y de producción de instituciones que se dediquen también a este proceso del ejercicio del pensamiento, del ejercicio del debate, al interior de, este, de varias comunidades. Ya en Guatemala, por lo menos, yo conozco varias universidades, la Universidad de chile la Universidad de Cachiquel, eh, recién en, en la región Chortí, que está muy cerca de Honduras, eh, crearon algo que se llama pluriversidad. Pluriversidad Chortí, dando cuenta de esta pluralidad eh, que yo creo que no está inscrita, inscrita únicamente o puede ser leído únicamente a la luz del multiculturalismo sino porque la sociedad misma en sí es plural, eh, in, in, sobre todo las sociedades indígenas la sociedad, eso que se llama la sociedad indígena no existe como universalidad existe en una serie de pluralidades y en una serie de de quiebres y de capas que, que luego hacen un, digamos aparecen como un pueblo, pero no funcionan como una unicidad del pueblo. Y creo que este ejercicio de pluriversidad que ellos nombraron, eh, me parece interesante, están en camino, están produciendo su currículum este, con ayuda de otros profesores y también con gente de las comunidades y estudiantes. Sí, eso, eh, me, quería detenerme un poco ahí, eh, me parece súper interesante la... La, la exposición que has hecho porque de alguna manera has mostrado una radiografía de, de las luchas por el sentido, como le llamabas tú que también podrían ser las luchas por el uso del dispositivo universitario ¿no? y, y ahí te quería llevar a otro aspecto que tú también has trabajado bastante en tu, en tu, en tu trabajo ¿no? en tus en tu, en tu libros ¿no? que es, la, eh, es el vector, por así decirlo, de la división sexual del trabajo universitario, eh, y particularmente, ¿cierto?, el, eh, bueno, la cuestión, la cuestión género, sexogénero, si tú quieres la maquinaria sexogénero funcionando en el, en el aparato universitario, ¿cierto?, y cómo esa disputa de la que, estábamos, de la que estabas eh, señalando, ¿cierto?, puede producir o ha producido otros sentidos, efectivamente, y en particular otras humanidades. ¿no? Si tú ves algo así como otras humanidades, o ya esas, esas, esas, esos otros discursos, esos otros saberes, ¿no? que de alguna manera son saberes que permanentemente fueron ninguneados, fueron relegados, y que hoy día se producen de otra manera, ¿no? se actualizan de otros modos, eh, pero que tienen una potencia crítica bastante decisiva, me, me parece, ¿no? Un poco lo que tú comentas. Entonces quería preguntarte por un lado, la, ¿cómo, ¿cómo aparece entonces la cuestión eh, eh, sexogénero, para llamarle de manera muy general a eso? La división sexual del trabajo del saber, por ejemplo, en el campo de las comunidades y la disputa que esas comunidades hacen para abrir un nuevo campo de reflexión, que sea un campo de reflexión que no pase por ese paradigma universalista que tú mencionabas, ¿cierto? Y que tiene que ver de alguna manera con esa razón pública, y lo, y lo digo especialmente a propósito del contexto chileno también, porque aparentemente en el contexto chileno muchas veces la discusión sobre la universidad tiende a reducirse, me parece a mí, a la discusión eh, público-privado, cosa que se entiende eh, en lo inmediato a propósito de la neoliberalización de las universidades pero creo que también hay otros vectores que se pueden abrir también a propósito de esa atención que un poco tú los remarcabas eh, en esta disputa por los sentidos. Entonces quería preguntarte por esos dos elementos, ¿no? Cómo tú veías un poco la, la cuestión sexo-género, ¿no? Por un lado, pero por otro lado también la producción de otros saberes, ¿no? Que de alguna manera dan cuenta de una limitación de las, de las humanidades en sentido clásico, ¿no? y al mismo tiempo de una creación de otras formas de reflexión y de pensamiento crítico, ¿no? Yo, yo quisiera eh, sí, decir dos cosas sobre esto. Eh, sí, yo comparto la idea tuya de esta crisis de las humanidades, justamente, bueno, por la historia de la constitución de las universidades en un país eh, como, como Guatemala, que digamos... Eh, se pensó de manera centralista y, y la universidad en cierta medida respondió a la formación de los grupos de poder eh, o de quienes ejercen el poder. Entonces quisiera decir que para muchas personas, y esto es como una parte de la pregunta anterior, pero que tengo que decirla para luego anclar a la respuesta de lo que tú eh, mencionabas eh, como interrogante, es que para muchas personas ingresar a la universidad eh, pues constituyó un proyecto plural, digamos, desde eh, producción de ascenso social hasta eh, el conocimiento de cómo funciona la dominación. Varios de los estudiantes, de las estudiantes, van a ver, pues, cómo piensan, o sea, cómo se está pensando la dominación, cómo se piensa desde el derecho, cómo se piensa desde la medicina, cómo se piensa este, desde las ciencias sociales. Entonces, eh, Creo que la, esta crisis de las universidades y de las humanidades, pues, eh, aparecen en varios contextos. Yo hace unos cuantos años trabajé en, una, en la actualización de un currículum de universidades en California, y, y entonces se daban cuenta que, que los estudiantes buscaban estudiar otras temáticas, que digamos, sus tesis de investigación desbordaban completamente a las materias canónicas. Eh, por ejemplo, los estudiantes, que, un, una estudiante que hacía una investigación sobre cómo, eh, cuando aparece una regulación eh, que, que pro, les prohíbe a los migrantes, o a aquellos que no están regularizados en, en California, eh, no manejar, digamos, tienen prohibido manejar, ellos podían estar en situación migratoria irregular, pero podían eh, manejar, digamos, estaban conduciendo y estaban en condición irregular, eso no representaba un delito. Cuando eso ya se convierte en un delito, lo que comienza a suceder es que sus hijos, los jóvenes, comienzan a manejar, comienzan a manejar y sacan tiempo de la universidad para manejar y llevar a sus familias que van a trabajar como trabajadores temporeros. Entonces, esta persona estudiaba eso. Entonces, eh, los profesores o algunos profesores estaban preocupados, y varios temas, digamos, varios temas que desbordaban, y decían, ¿a dónde los vamos a mandar? ¿Qué es lo que ellos están, estu qué es lo que están estudiando? Y entonces querían este, crear como un departamento de estudios migratorios eh, y de frontera, o reactualizar esos estudios de frontera que ya existían. Pero yo, yo o sea, en, en mi opinión les decía, pero esta persona lo que está haciendo es una tesis de derecho. O sea, ella, ella lo que está estudiando son los derechos en general, pero sobre todo los derechos migratorios. Entonces, ¿por qué particularizar? A propósito de esto que se ha denominado los otros saberes y que creo que se ha banalizado también. ¿Por qué particularizar en una cajita lo que esta persona está haciendo? cuando lo que ella está viendo es cómo se rompió la ley, bajo qué condiciones y cómo esta gente reaccionó. Entonces, eh, creo que no hay que sacarlas de las disciplinas este, canónicas. Entonces, ahí se juega, este, me parece también que es otra cara de esta crisis de las humanidades y de esta crisis de las investigaciones. Claro, uno, eran... uno podría decir, perdón, uno podría decir bueno, hagamos entonces toda una cátedra sobre derecho comunal, ¿no? y entonces especializar cada vez más eh, el ámbito del saber en el campo de la universidad, y entonces, claro, eh, lo que se ve de buenas a primeras como una aceptación de la diversidad, en realidad es también un avance del poder tecnocrático, hasta cierto punto, ¿no podrías decirlo? Sí, eh, a mí me parece que estas lógicas de especialización en realidad hace que, esto se piense únicamente a sí mismo, sin tomar en cuenta que, sobre todo, el poder comunal, las lógicas comunales, existen en tanto y en cuanto han leído las legislaciones comunales, han leído las legislaciones republicanas y sus quiebres y sus cambios al interior. Entonces, no hay una especie de, de mundo hacia afuera y que las especializaciones pueden correr ese riesgo, digamos, pensarse de manera... Este, al interior, digamos, me, que sería un momento importante, pero que puede suspender una lectura generalizada y sobre todo lo que hay en las luchas comunales, no, hay, no es que hay una lectura, digamos, únicamente de mi particularidad, particularidad sino cómo mi situación o cómo este estatus este comunal permanentemente está en tensión con, este, esta, eh, con las legislaciones republicanas y las legislaciones este, eh, nacionales. Entonces esa tensión está ahí y se van confrontando. Entonces ahí me parecía a mí esto como un ejemplo, sobre todo porque era una universidad de mujeres, eh, eran todas mujeres, eh, digamos un college donde estudiaban eh, puras mujeres, eh, y que estas, estas chicas se eh, hacían cargo de pensar los dos ámbitos, el ámbito de cómo las comunidades migrantes resisten eh, y eh, los cambios estructurales que venían en, este, en esta legislación. Entonces, en ese sentido creo que en esta división del orden del trabajo sexual en, de las mujeres al interior de la universidad, creo que hay un, esto que, que llaman este, varios eh, científicos sociales como un privilegio epistemológico de las mujeres que han estado al frente, eh, bueno, sin universalizar, digamos, mujeres eh, indígenas, hijas de trabajadoras domésticas eh, que, o de, de la clase obrera que han eh, ingresado a estos mundos universitarios, eh, están dotados de, esta, de, esta, de este privilegio epistemológico que en términos metodológicos está muy eh, interesantemente trabajado para mí, en mi opinión, por Silvia Rivera Cusicanqui en eh, la Sociología de la Imagen, donde ella eh, pues nos va a presentar que, qué papel va a tener eh, la observación y qué papel va a tener la entrevista para el caso de la etnología y de las ciencias sociales de personas que provienen de estos espacios y que, que tienen este privilegio epistemológico de un conocimiento este, complejo al interior de estas luchas. ¿no? Entonces creo que en los últimos años y eh, eh, A mí me ha tocado leer varias tesis de estudiantes eh, de, las, de la clase obrera, de la clase popular eh, y, y, y de comunidades indígenas que han puesto el énfasis en eh, la importancia del trabajo en la reproducción de la vida. Eh, si quieres también desde el trabajo de Silvia Federici. Esta temática radical sobre pensar la política y la transformación desde el mundo de la reproducción de la vida, sobre cómo se gestionan y cómo este, se sostienen las condiciones concretas para vivir, eh, alumbraría horizontes de pensar la transformación y no pensar la transformación únicamente a través del mundo de la producción o del mundo este deliberativo sino centrarnos y pensar qué forma tendría esta esta transformación desde el mundo del trabajo concreto del trabajo comunal del trabajo de cuidado que las mujeres han realizado entonces creo que de un año de, un, de unos cuantos periodos hacia acá eh, por lo menos en, en los ámbitos donde yo me muevo eh, las eh, chicas, las compañeras están eh, pues produciendo investigaciones sobre eh, la triple jornada, este, extendida a la cuádruple jornada, eh, que nos muestran cuáles son los lugares de la explotación y cuáles son los lugares de la resistencia y cuáles son estos, eh, estas lógicas y estas estrategias que las mujeres van produciendo para el cuidado de los niños, yo leí hace unos cuantos años un informe de una estudiante brasileña en, la, en una favela, en Río, sobre este, la creación de guarderías eh, colectivas, guarderías colectivas realizadas en las favelas, sin, digamos con una serie de, de apoyos que no condicionan eh, este tipo de... o que logran hacer, que no condicionan eh, la labor importante que es quién se hace cargo de los niños, Mientras las madres que trabajan en el sistema de economía informal o de economía popular, este, que pues venden comida en la calle o venden otro tipo de productos en los mercados populares, ¿qué hacen para gestionar eh, que los niños estén cuidados? En, en, una, en una favela. Y así uno puede ir encontrando este, diversos órdenes, desde eso hasta las investigaciones que están develando cuál es el estatuto en el ejercicio de la propiedad de las mujeres, eh, cuál es el estatuto eh, de las mujeres en los procesos de la defensa del territorio contra la minería, contra las hidroeléctricas, y... Eh, ahora, estoy, en este momento estoy en Honduras eh, y me encontré con, eh, con reportes de investigación de jovencitas estudiantes que se fijaron en algo que sucedió aquí, que se llamó el, el, la Corte Popular de las Mujeres en el copín en la región del Intibuca. Entonces son procesos de justicia colectiva que las mujeres llevaron a cabo. En un proceso de lucha, digamos que en un proceso de organización popular comunitaria, llevaron a cargo un proceso de justicia, poniendo en el centro el problema de la violencia contra la mujer, pero no, eh, pero no llevando a resolverlos a los tribunales ordinarios, porque los tribunales ordinarios son punitivos y carcelarios. Entonces, ¿cómo se resuelve esto? Las mujeres lo están pensando, están preocupadas. Eh, por este tipo de dinámicas, y bueno, y le están viendo eh, importancia a pensar este mundo desde el punto de vista de la reproducción de la vida, como dice eh, Federici. Entonces, eh, últimamente me he encontrado con muchos, muchas investigaciones eh, que las estudiantes, que las compañeras están, están produciendo. Eh, creo que también hay eh, un intento... Eh, que va de manera mucho más lenta pensando este mundo de la reproducción de la vida también de algunos colegas. Pero sobre todo, lo que yo me he encontrado son con mujeres que están pensando, están pensando la diversidad, eh, los múltiples mundos que habitan esto que se llama eh, la reproducción de la vida y, y preguntándose por, por la transformación, qué significa pensar la transformación, si esto está en el centro, si esto es lo que de lo que primero nos vamos a, a preocupar. Digamos. Y yo y creo que este, esta política de la reproducción está emparentada también con la política comunal. Sí, me parece clave eh, ese, ese problema. Bueno, sobre todo también pensando en las humanidades, que una cierta forma de comprender las humanidades se articuló en función de una universalidad abstracta, ¿no? De, básicamente la idea de las humanidades es intentar restituir una, o construir un cierto léxico de la república, un cierto léxico de alguna manera de la razón pública y que tenía un concepto de lo humano muy preciso, ¿no? concepto de hombre, ¿no? el hombre, ¿no? que bueno, en el siglo XIX siempre fue el hombre blanco, en fin, ¿no? que, que dio curso a ese aparato histórico, pero que claro, la universidad no es solamente eso, sino que es también ¿no? la, la, dinámica, la, la, la dinámica de lucha, ¿no? fundamentalmente por, por esa profanación que subrayabas tú, Gladys, del... Que, digamos, que, que hacen las comunidades y que de alguna manera ponen de relieve cierto, la, la, la destitución de ciertos patrones de universalidad que comienzan a, a ser articulados bajo otras modalidades. Y eso me parece muy interesante, pero al mismo tiempo eh, pensándolo en una uh, tensión permanente dentro del, de, del aparato universitario. El aparato universitario no puede pensarse sino bajo esa movilidad, me parece, ¿no? Eh, no sé si querías, querrías agregar una última, un, alguna otra o, o última reflexión antes de que comencemos ya eh, a cerrar el capítulo de hoy, ¿no? Yo creo que, que la decisión público-privada también ha sido interpelada por estos estudios de la reproducción. Eh, digamos, las esferas no están plenamente dividida, sino, y, y creo que es un ejercicio abstracto de dividirlo, eh, pero está íntimamente conectada y determinada. Justamente el énfasis en esta, en esta razón pública, en este mundo público, inhibe oculta eh, la potencia de dónde se está produciendo lo público. Lo público se produce, no es una abstracción eh, entonces me parece que que es importante fijarse en este mundo de lo, de lo mal denominado privado, digamos, el mundo doméstico, que es el que sostiene el mundo público. Me acuerdo que ahí hay una, um, una reflexión muy interesante de, de, de Spivak, que, que en, si puede hablar el subalterno, eh, está, está eh, refiriéndose a cómo estos mundos domésticos, dice ella, no son marginales, sino son estructurales, del mundo de lo público. Justamente el hecho de que haya, digamos, una razón pública centrada en el mundo este, pues, masculino, blanco, burgués, tiene que ver justamente con una estructura este, que hace que se sostiene, qué es lo que lo está sosteniendo, el trabajo doméstico, el trabajo de las mujeres, el trabajo agrario realizado por una serie de, um, de comunidades. Entonces, me parece que es, eh, es importante trabajar en esa decisión, en el que eso, eso, esa decisión esa entre público y privado es eh, antojadizo, eh, que probablemente es lo que vamos a estudiar en algunos currículums, es lo que los medios de comunicación nos van a presentar, pero que no se sostiene si no pasa por el mundo de la producción y por el mundo del trabajo colectivo y del trabajo concreto que realizan mujeres, hombres, niños, niñas, eh, y que están eh, pues, este, sosteniendo el mundo. Creo que, que es importante eso, y que en eso yo creo que la función de la universidad tendría que, como, como función autocrítica, pues eh, introducir y abrirse a este tipo de, de temáticas, no únicamente como otros saberes, creo que son estatutos, que digamos que aunque tengan estatutos de científicos o no, estos sistemas de conocimiento, ambos son sistemas de conocimiento. Por la experiencia, eh, algunos son mucho más efectivos que los otros, digamos, y creo que este saber comunal, este sabor colectivo, tiene una efectividad en el mundo político, y aunque efectivamente algunas comunidades recurran a, a digamos, a trabajos, por ejemplo, como el de Mariategui, que es muy importante, muy interesante, los siete ensayos sobre la realidad peruana, eh, que fue muy importante para, para, digamos, darle cuerpo y contenido a algunos discursos por la lucha por la tierra. Eh, y, y yo lo leí, digamos, con, con mucha emoción a María Tegui. Y hace, hace poco revisé un texto del profesor Sinclair Thompson, que escribió un texto que se llama eh, María Tegui, visto desde la historia indígena. Y lo que hace este profesor es eh, buscar los... los um, eh, las actas de los congresos eh, amazónicos en Perú de los años 20... Entonces están los, en los congresos amazónicos diciéndole a María Teí, está bien que estés trabajando el tema de la tierra, pero tu concepción de la tierra es técnica. Les le señalan que su concepción es técnica eh, y que eso que se está llamando reforma agraria significa la partición de aquello que se ha defendido de manera colectiva. Eh, y que están haciendo todo para que no, que, que no se penetre la Amazonía y que no se parcele. Entonces... Eh, en términos eh, concretos, estos, estos actas de Congreso que las Confederaciones Shuar de la Amazonía le están mandando a María Tegui y le dicen, bueno, está muy interesante lo que estás diciendo, pero, este, date cuenta que estás recurriendo a un concepto técnico de la tierra, estás, estás eh, pensando que el Estado podría tener, eh, debería de tener la función de eh, parcelarlo. Eh, con eso no estamos de acuerdo. Entonces creo que Aquellos escritos políticos que se produjeron en las universidades y que son ilustrativos fueron eh, permanentemente impugnados por las comunidades. Ahora, eh, me, a mí me parece que eso daría para una tesis doctoral este, esta confrontación, por lo menos solo de estas que conocemos de, las, de los congresos Schwarz, pero eh, creo que... Eh, la universidad tiene que, y los investigadores, las investigadoras tienen que abrirse a eso. Y eso es la crítica, creo. Ese es el ejercicio de la crítica. De este libro que yo escribí, eh, hace como un año una persona me escribió un mensaje de, de Facebook y me dijo, ah, ya terminé de leer su libro, pero tiene dos errores. Dijo, el primer error, y me señaló, aquí hay una imprecisión y aquí le falta. Yo le dije, sí, tiene usted razón sí, usted tiene toda la razón, yo eso no lo consideré, yo lo estaba haciendo históricamente, me dijo, sí, así era antes, pero ahorita eso ya se transformó. Entonces creo que, que el, las comunidades, eh, de manera colectiva o de manera este, particular, están mandando sus críticas eh, a lo que estamos escribiendo. Creo que hay muchos textos que las comunidades, que los comunitarios están leyendo, que las mujeres están leyendo, y que sus críticas no van a aparecer nunca en una respuesta o en una reseña, sino van a ser en comunicados públicos o en radios comunitarias o en otros lados. Entonces creo que eh, esta, esa yo creo que es la, la, el reto que queda para, para romper este colonialismo en, en el alma o en el corazón de las universidades, eh, que pugna con pues, la construcción de un, de un sentido este un sentido político eh, que pues, pueda habilitar horizontes de, de transformación donde estemos presentes todas y todos. Eso, hasta ahí me queda Fantástico, ¿no? A mí me parece súper interesante, sobre todo, justamente el excedente que marca la potencia comunal respecto del territorio, podríamos decirlo la tierra respecto del territorio. Tierra y territorio no calzan en este sentido, y eso me parece... Absolutamente clave de la, de, de, de la reflexión que, que, que nos ha invitado a trabajar. Bueno, queremos agradecerle a la querida Gladys Zul, ¿cierto? que accedió, muchas gracias Gladys, accedió a esta segunda sesión de diálogos permanentes, ¿cierto? Recuerden ustedes que todos los fines todo fin de mes, ¿cierto? la última semana del mes, los días viernes, tenemos una sesión más de diálogos permanentes en universidad, Humanidades, Universidad y Contemporaneidad. Eh, nada más que decir, nada más que agradecerle nuevamente a Gladys y están todos invitados a seguir pendientes de nuestros diálogos. Un abrazo, que estén bien. Chau, chau. Chao, chao. Chao.